Holy shit Esto no está julio La Dale, dale, viene ahí Que haya aquí darío tío, tío. Oh, Digamos que es eh, A ver, cómo te lo digo yo eh, Una doble estación <risa> que joder, puta, está grabada Es una doble estación seguro, porque eso no es normal Y la cuestión Lo más fuerte es Es que Está todo manchado, sobre todo el lateral, sillón y este, y no hay nada manchado por delante. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiere decir eso? Que ahora en los tiempos que corren, creo, creo, según es que veo mucho el CCI, creo que le cogió con la mascarilla puesta. Entonces, <risa> salió para todos los lados, ¿sabes? Vino para adelante. Eso fue explosivo. Como el chiste de los dos colegas que se van de fiesta en la 6 de la mañana llaman a un taxi. Ahí en la puerta de la tita. Ya, taxi, párate. Los oh, dos oh, así retranqueados, medio borracho los dos. Pare, no tengo en el móvil. Tú eres uh, de boazón y yo soy más de vomitar. Sois los mejores paz que uno puede tener Sois los mejores paz. ni no ni no ni pues Ahora mismo acabamos de quitar lo que es el vómito Y le hemos dado un poco a la moqueta con la vaporeta Estamos limpiando un poco la tapicería por lo alto Y quitarle todos los restos que quedan Para terminar y hacer el coche poco a poco ya por dentro Una vez que terminemos Evidentemente le pondremos la máquina de ozono Si no, el olor va a ser difícil de que se vaya